Bueno, ¿cómo combates esto sin ser un, un marketplace? Creo que ahí está la pregunta clave ¿no? de por qué nosotros, con el tráfico que tenemos, no hemos decidido convertirnos a marketplace por el momento. Y es porque antes de eh, integrar un, un catálogo nuevo con un proveedor nuevo, aumentar nuestros productos, intentamos trabajar en lo que se llama cross docking. Entonces, al final sí. De, tú te integras con un proveedor y, y yo le compro ese producto cuando ya lo he vendido. Cuando lo he vendido eh, pues al final no minimizo riesgo. Sí, el margen es más pequeño, pero antes de decir eh, oye, voy a apalancarme comprando eh, mucho stock, pues voy probando y lo que más rote, más funcione lo empiezo a comprar porque empiezo a sacarle margen. Entonces, bueno, la estrategia viene de ahí. No con todo el mundo se puede hacer y y hay que probar poco a poco entonces tu, tu escalabilidad es más lenta obviamente porque no, no puedes arriesgarte a, a aumentar tus stock sin saber si eso va a funcionar o no.